Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video en el que en esta ocasión les vengo a hablar de Telegram, esta maravillosa aplicación que muchos, muchos, muchos tal vez ya conozcan, muchos no, pero es una gran aplicación que les va a salvar la vida, de hecho, así que dentro video. Bueno pues aquí estamos en Telegram Que es una aplicación que tiene muchísimas Muchísimas configuraciones O sea Nunca van a terminar de ver Configuraciones Y pues esta aplicación tiene Su aplicación de escritorio Tanto para Mac, Linux y Windows Así que no creo que tenga complicaciones Y también la pueden instalar en Apple Bueno en iOS y Android Así que pues ¿Qué más pueden pedir? Aparte también eh, supongamos que se crean su cuenta y la pueden eh, iniciar sesión en todas las aplicaciones al mismo tiempo tanto en tres dispositivos si quieren de android que es una desventaja que tiene whatsapp la verdad y pues pueden iniciar esa misma cuenta en todas las aplicaciones que tengan y supongamos que se les pierde su celular o se les descompone o cosas así aún así tendrán acceso a telegram porque pues Telegram es totalmente en la nube. Así que no necesitan tener el celular encendido para poder acceder a Telegram desde el escritorio. Simplemente necesitan acceso a internet. Y listo. Eso es todo. Así que como podrán ver. Pues por ejemplo tenemos el modo nocturno. Eh, el modo claro. Así que pueden ustedes jugar aquí con el, el modo que ustedes quieran. Y también... Mm, pueden iniciar un, el editor de temas Hay muchos temas de la comunidad Por ejemplo, si aquí le pongo temas De escritorio Desktop Desktop mm, eso, Aquí debe de haber miren Por ejemplo, lo que tiene Telegram Es que tiene muchos, muchos bots Hay unos que, por ejemplo Este, que ya no están funcionando Y hay muchos Que sí funcionan bastante bien Así que bueno, pues nada más sería de buscar, si encuentro el, el grupo donde están los temas de escritorio, se los pondré en la descripción del video, y si encuentro el grupo donde están los temas para celular, igual. Así que, bueno, ahora sí que no se pueden quedar solamente con esta interfaz, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos temas de comunidad, tanto para escritorio como para celular. Tanto Android, iOS o Windows, Windows y Mac Así que pues en cuanto a interfaz no creo que les desagrade Está muy muy bien y la pueden personalizar como ustedes quieran Así que y también lo que tiene Telegram es una función que se llama mensajes guardados En Telegram de escritorio pueden acceder presionando Control y cero Y están los guardados, mensajes guardados, de hecho aquí dice y en cuanto a celulares se van a sus a las tres líneas que aparecen aquí. Y aquí debe de estar mensajes guardados en los celulares. Y pues pueden guardar todos los archivos que ustedes quieran. Todos, todos. Uh, y pues se les van a sincronizar en la nube. Pueden formatear su celular las veces que quieran. Y de todas maneras tendrán todos esos archivos en la nube. Y pues tienen almacenamiento ilimitado. Así que pueden guardar millones de gigas. Y, y, y nunca se, se les va a llenar eh, También una función que pueden subir archivos que no pesen más de 3.5 GB me parece Pero pues ¿Quién subiría archivos más de 3.5? Pueden guardar enlaces, videos, imágenes, todo lo que quieran Así que no sé, yo digo que esta aplicación es muy muy muy buena Y pues si invitas a tus amigos pues hacen con ellos aquí Así que bueno, ese es el propósito Principal de la aplicación, supongo, chatear con tus amigos Pero Hay muchísimas herramientas En Telegram que yo creo que esto Se va a convertir en una serie porque no creo Abarcar todo en un solo video Pero hay muchísimos bots En Telegram que no son bots Solamente de chatear y que Te medio contestan y que a veces no te entienden O cosas así, no, los bots de Telegram Son mucho más Poderosos, un bot eh, en Telegram está programado de tal forma que hace una función en específico que tú quieras Y funciona para muchísimas cosas Por ejemplo, aquí te estoy mostrando tres bots, mis bots preferidos Este bot sirve para tuitear cosas directamente desde la aplicación O sea, no, no necesitas abrir Twitter y puedes directamente subir un tweet y, y, y, y se publica, así de fácil esta, este bot que está aquí es para Gmail. Así que solamente puedes ver, recibir mensajes de Gmail y puedes este enviar mensajes. Este bot, aquí te voy a ver, este bot te sirve para. Um, ¿Cómo podría decir? Igual recibir mensajes y enviar. Pero. Tú puedes crear tus propios bots, tus propios bots, tus propias direcciones. Aquí puedes tener muchas direcciones, yo tengo dos, pero por ejemplo pueden enviar el correo a cualquiera y me llegaría directamente a Telegram. Así que yo digo que este está muy muy muy bien, este bot tiene muchas funciones, bueno, en lo que hace un correo. Pero el bot que les voy a mostrar en este video es este, YouTube Audio Bot, o sea, te deja descargar canciones de YouTube. Desde, directamente desde Telegram, o sea, no tienes que hacer nada más. Puedes enviar el enlace. De hecho, aquí ayuda. Miren, uh, necesitas enviar la URL de tu video de YouTube y extraer. Mira, por ejemplo, una, una URL. No sé de qué sea es este video. A ver, vamos a enviar esta para mostrar. Y lo pegas aquí y lo envías. Y si te abre el video, lo puedes ver directamente. Uh, bueno, te abriría la aplicación de YouTube O lo puedes descargar Le das en descargar Y listo, se te descarga el audio No sé, eh, está muy genial Porque pegas aquí tus enlaces de YouTube O puedes pegar solamente el puro código Por ejemplo, el código de este enlace es este Entonces lo copio Y lo pego aquí O sea, el puro, puro código Igual, te detecta el video y le pones en descargar Y ya te envía el, el archivo de aquí O, si no si no tienes el enlace como tal Puedes directamente buscar No sé um, No sé, no se me ocurrió un video uh, Hola <ríe> Y directamente busca en Todas las coincidencias en YouTube Y te da los videos Mira, O um, así te da Le pones, no sé, por ejemplo, este No sé, le pones aquí Y ya te pone directamente el video No sé, puedes buscar una canción, claro Y le pones en descargar y ya te, te descarga directamente el audio Así que, no sé, yo digo que está súper genial O sea, mira Tienes tus ajustes, configuras el idioma Tien, Me imagino que tiene bastantes idiomas Mira, inglés, italiano, portugués, francés Según la página O sea, tiene muchísimos, muchísimos idiomas Así que en cuanto a videos Pues no creo que, que falle esta O sea puedes descargar audio de cualquier cualquier cualquier vídeo que, que, que te guste no sea una canción etcétera etcétera etcétera y está súper genial porque o sea se sincroniza supongamos tú estás en youtube en tu computadora copias un enlace un código le das le das lo escribes aquí y ya te lo pone acá entonces le pones en descargar te pasas a la aplicación de de tu celular y listo, lo descargas en tu celular y ya está, así de fácil, no le pones aquí y ya se empieza a descargar. Ah, una cosa, cuando estás en el celular se te descarga en la. en tu ¿cómo decirlo? en la carpeta oculta de, de Telegram. O sea um, te vas a tu, tu almacenamiento y ya está en la carpeta de Telegram y en audio me parece que se descarga. Pero cuando le das directamente así No se descarga, en, no la vas a poder ver en tu, en tu aplicación de música Para eso En la aplicación de celular Hay tres puntitos aquí Le das en esos tres puntitos Y te abriría un menú En ese menú debe de estar En tu celular, claro Debe de estar la opción de uh, Descargar o guardar En mi música Le tienes que dar ahí Y ya directamente te lo manda a tu carpeta de música y ya lo puedes escuchar en tu celular, en toda tu lista de música que tengas. Así que pues está súper genial porque, o sea, directamente pasas la música que estés escuchando en tu computadora y la descargas en tu celular sin necesidad de cables ni nada. Y lo mismo con los mensajes guardados. O sea, tú agarras, guardas un mensaje aquí. Por ejemplo, aquí tengo un poco de un API de Telegram de, de los bots. Después hago video sobre esto. Y, o sea, tú subes un archivo aquí y directamente te pasas a tu celular, lo descargas y ya No tienes que hacer nada de cableado ni nada, o sea, está súper cómodo usar esta aplicación que te ayuda muchísimo Y en cuanto a correos electrónicos, pues también ayuda mucho, mucho, mucho Por ejemplo, hay un bot, no sé si lo tengo, aquí está Este bot te da un correo si te envían un correo aquí, eh, no, no lo puedes contestar, pero sí lo puedes ver. Pero está súper genial, por ejemplo, una prueba súper rápido. Después haré un video sobre esto. Así que no sé, vamos a enviar un correo a la dirección. Bueno, esperen. A la dirección de. ¿Dónde está? Esta. Esta dirección. Voy a copiar el correo electrónico y voy a enviar un correo con, esta, con este bot para que vean. Voy a enviar un correo, me dice de dónde, o sea, quién lo va a enviar. Yo tengo varios alias en este, así que le voy a decir que lo voy a, va a enviar este. Luego escribe el mensaje, no sé, hola. <ríe> Esto es una prueba. Lo envío y me dice, bueno, no sé, está fallando. Ah, mentira, mentira. No, ya ves lo que pasa por no leer. Dice que aquí pones la dirección del correo electrónico. De hecho, así que pongo la dirección y ahora sí, yo tengo que tipear el mensaje. Entonces voy a copiar esto de nuevo. Y listo. Aquí pones la dirección a donde lo vas a enviar y ya te dice que se va a enviar a esa dirección. Y ya te dice que vas a. Bueno, que pongas el mensaje que vas a enviar ese y otra vez bueno el otro era el, el título del, del correo y luego pones en en esto, envías y listo ya dice que ya está entonces ya le pongo send en realidad podía enviarme mensajes, videos lo que sea y como podrán ver directamente ya me llega el correo así que ya me llegó el correo al otro bot y puedo abrir el, el correo electrónico que acabo de enviar o sea está Súper, súper, súper fácil esto. Aquí dice el quién me lo envió, a dónde fue enviado. Y pues cuando lo abra, miren, aquí está, este es el contenido del de mi correo, así que está súper súper fácil, o sea, y esto igual, lo puedes abrir directamente en tu en tu celular. Así que pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les encante Telegram porque en serio es muy muy muy muy útil, o sea, son muchísimas aplicaciones en una sola. Y pues espero que lo descarguen, me pueden contactar en Telegram eh, por medio de mi bot, que es este, lo dejaré en el enlace de la descri descripción Y pues nos vemos en siguientes videos, voy a subir más bots y voy a enseñar cómo hacer un bot Y pues nos vemos, hasta la próxima, adiós